Hola corazón, tal vez tú también has vivido esto y ahora mis palabras sean un toque que recuerde tu dolor. Solo será parte del camino porque no es esa mi intención. Pasaremos por allí pero no nos detendremos porque no busco amangualarme con tu sufrimiento. Al contrario, lo que busco es darle un vuelco a esa situación. Poder salir de aquello que quizás te está carcomiendo por dentro. El desamor. ¿Qué interpretas cuando lo escuchas? ¿Te imaginas algo? Tal vez te vas a la memoria de aquella relación con alguien que quieres, pero que no funcionó. Mira, corazón, esto no nos pasa porque no nos amen, porque no nos corresponden o porque no podemos tener a quien queremos. Si estamos viviendo esto, es porque nosotros mismos lo generamos. Si cuando llega ese momento que llamamos desamor, interpretamos que es que ya no hay amor, quizás es que nunca lo ha habido, tampoco en la relación, ni siquiera antes de ella. Me refiero a que esto no se trata de la otra persona a quien quisiste darle todo o convertirla en tu todo. Esto se trata de ti, de recordar que el sol que necesitas que brille en tus días ya está ahí. No necesitas que nadie más lo haga. Que el aire para respirar y vivir ya está ahí. Lo tienes y estás respirando. Nadie más es indispensable para que lo puedas hacer. Que tu vida ya tiene color y ya tiene alegría, porque así es la vida, porque mírala, ahí está. Nadie más tiene que alegrarte los días. Tu corazón, tu corazón sigue ahí, está en tu pecho palpitándote y dándote vida y solamente tú tienes el poder de romperlo, si así lo decides. No has perdido el sol, no has perdido tu vida, no has perdido tu aliento, no has perdido tu corazón. Y tampoco hace falta el amor, porque a ver, pregunto, el hecho que esa persona ya no esté, ¿significa que tú no te ames? ¿O es que nunca lo has hecho y nunca te has amado? <ríe> Bendita despedida si te trajo al momento de recuperar el primer amor, el tuyo, el propio, aquel que nos conecta con la inteligencia del corazón, que nos recuerda que tampoco hay desamor porque siempre ha estado Dios y todavía está. ¿Te das cuenta? Si esto es así, eso que interpretamos como desamor, la falta de amor, en realidad no existe. Y por el contrario, ese es el momento donde más tiene que existir el amor, tiene que explotarnos el amor en esos instantes. El amor propio, el volver a nosotros mismos, el amarnos como nunca, el amarnos para siempre. Yo sé que no es fácil, en absoluto. No lo es. Y por eso es que este momento, más que ninguno, es el más apropiado para que haya amor, no desamor, no la falta de él. Es donde tenemos que llenarnos de ese poder. Sí, es uno de esos temas que expresamos, es que decirlo es muy fácil. Y claro, decirlo es fácil, pero por algo se empieza. Entonces comencemos por decirlo. Ah, por favor, que esto no te haga desconfiar, esconder o huir del amor. Eso es lo que quiere el mundo con su motor de ego destroza a corazones. Que no los destroza por hacernos lidiar con que alguien no nos quiera. No, nos destroza haciéndonos vivir sin amor propio, sin la inteligencia del corazón y sin conciencia. Gracias por escuchar y ver corazón.